Oh, Recorriendo caminos buscándome mi flow Recorridos, calles, tope la primera, ho ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? ¿Qué hay que hacer? Tengo una scam para fumar y una semilla pa' crecer Vámonos de una vez, el cuadro está caliente Ya va a anochecer, al flow lo tengo enfrente al hotel al más barato, me duna de miel aquí cercas Tengo un trato en lo que se arma, pásame ese aparato. Las cortinas cierra bien también. El seguro del cuarto, tengo buenos ritmos. Que estoy cocinando, esperando su momento. Todo es exacto en la calle. Tengo alcance al extracto, a pesar de mis accesos. No tengo el divino tacto en esta cama. Me acaricia el diablo, así como me. Está marcándose el del guato. Un trato de varones ya se ese En la cifra que quedamos, esa misma pago al rato. Sin desconfianza, ya conocen este mato. A pesar de mis Dios devuélveme la pistola que me quitaron El paraíso me lo pierdo, quiero asesinarlos Aquí se vive en serio, nada es imaginario No me preocupa si me subo a un escenario Dios devuélveme la pistola que me quitaron El paraíso me lo pierdo, quiero asesinarlos Aquí se vive en serio, nada es imaginario No me preocupa si me subo a un escenario El ego me lo fumo en un porro Son muy buenos para mí, son mis cachorros.